Hola Fiferos, pues fíjense que estaba yo en YouTube y de repente veo este comercial del FIFA World Cup Brasil 2014 que obviamente pues ahorita le están dando con todo, pues acaba de salir y se me hizo muy curioso porque yo pensé que era como cualquier comercial, viene el pequeño video y todo pero de repente si quieres ver a México campeón del mundo y te da una opción para tirar unos penales donde tú eliges el lado, bueno unos penales que ya están, que ya están grabados y el chiste aquí es que metas tres penales supuestamente Y eso va a desbloquear el video para que tú veas cómo México es campeón del mundo Que ojalá, ojalá se nos haga en este Mundial de Brasil Yo creo que tenemos buena posibilidad, con un poquito de suerte Entonces tenemos aquí el chicharito que está en, en la zona de entrenamiento Y está tirando los penales como loco Y el chiste es meter tres penales A mí lo que se me hizo bueno, aparte de que podemos ver un poco de la arena del juego Se me hizo muy padre que tienen los, los uniformes de entrenamiento reales de, de México los que va a utilizar para la Copa del Mundo y pues realmente es un juego muy interactivo o sea, lo único que tienes que hacer es elegir los lados ya sea izquierda, eh, derecha o el centro la izquierda y la derecha obviamente tirándolo o al, a, hacia el ángulo arriba, el ángulo abajo o al centro del, de tu lado derecho o izquierdo y pues realmente digo se me hizo como muy interesante esta nueva forma de, de hacer la, la publicidad del juego porque bueno, creo que parte también de, de lo que es la el, el emoción de ver el FIFA World Cup es eh, encontrar a tu equipo y hacerlo campeón del mundo. Entonces tenían un pequeño vistazo a lo que sería, se me hizo muy padre. Y ahora aquí en el video, pero ¡ah! ¿verdad que dijeron? <risa> si quieren ver a México campeón del mundo, yo les recomiendo que entren a YouTube y jueguen este minijuego que la verdad está muy padre y es una muy buena publicidad para el nuevo FIFA World Cup 2014. Los buenos fiferos, ya lo saben, con México campeón del mundo, hoy y siempre publicitando el FIFA World Cup, ¡FIFA la vida!